¿Quieres liberarte de miedos que no te han dejado avanzar en tu vida? ¿Quieres actuar a pesar del miedo y del dolor? Taller del Guerrero Aprende a enfrentar lo que te da dolor Taller vivencial Enfrenta tus miedos Matacanes Cerro de la Silla Vive la experiencia en la montaña, libérate de tus miedos. Haz cosas que nunca en tu vida has hecho. Rompe flechas con la garganta. Dobla varillas con la mente. Taller 100% vivencial.